Hola amigos, les habla Víctor Damián Rosso, el fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz. Les traigo una noticia a todos ustedes, a, los, a mis seguidores, a los iniciados, a los que no lo son, a mis detractores, bueno, en fin, a todos los que me han visto en las redes sociales. A partir de la fecha, se ha cambiado la metodología para la asesoría a aquellas personas que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer. ¿Por qué se ha cambiado? Porque mucha gente ha buscado en nosotros a que le damos una asesoría y así ha sido efectivamente les ayudamos a hagan un pacto con mi señor Lucifer pero no colocan de su parte no hay compromiso no hay compromiso de las personas hacen las cosas mal y al otro día salen hablando mal de la organización eh, luciferina que yo dirijo pensando en esto se ha tomado la decisión de que únicamente, únicamente vamos a ayudar a pactar Vamos a brindar la asesoría a los miembros de la organización Oído, únicamente a los miembros de la iglesia ¿Sí? Y de esta manera nos damos cuenta que hay un compromiso real De esta manera los que, están, los que son miembros de la organización Están comprometidos con la causa Y al estar comprometidos Van a ser en los pasos al pie de la letra Como se lo indiquemos ¿Ok? Ahora, si usted no es miembro de la organización, no es miembro de la organización Luciferina Semillas de Luz Universal, se puede hacer miembro. ¿okay? Los, miembros, los miembros, los que son miembros activos de la organización, de la iglesia, no pagan un solo peso, oído. No pagan un solo peso la asesoría. La asesoría es completamente gratis completamente gratis ok le proporcionamos la asesoría le proporcionamos los medios para que usted lo haga, para que usted se acerque a mi señor y a compacto con él, pero únicamente a los miembros activos, si usted no es miembro se puede hacer miembro de la organización adquiriendo una membresía, ok yo ya tengo la mía, tengo mi propia membresía como una membresía como esta, ok pueden adquirirla ya Sí, contactándome desde cualquier parte del mundo adquieren su membresía y al, al tener su membresía, al ser miembro puede hacer un pacto con mi señor Lucifer es más en la organización no pueden haber personas que no sean pactadas eso también es claro, ¿verdad? si usted quiere ser miembro de la iglesia, de la organización y no quiere pactar tampoco puede estar y en eso somos muy claros si usted quiere ser miembro, quiere adquirir su membresía, pero no quiere pactar, no puede sencillamente adquirir la membresía, no puede ser miembro activo. ¿Por qué? Porque aquí en la organización aceptamos personas con problemas económicos. Le puede sonar muy peyorativo a muchas personas, le puede sonar muy clasista a muchas personas, le puede sonar muy arrogante, pero es la verdad. Aquí en la organización... En ese círculo, únicamente hay personas que tienen esa felicidad integral, que no tienen problemas de ninguna índole. ¿Ok? Personas de la alta élite. Por eso es obligatorio pactar. ¿Sí? Que Víctor, es que yo soy una persona muy humilde y no tengo recursos, no, no tengo recursos, pero quiero pertenecer a, a, a, la, a, la, a la logia o a la organización, como lo quieran llamar. Tiene que pactar. Yo no lo voy a aceptar si usted no pacta. ¿Ok? Ahora, la membresía tiene un costo. ¿Ok? Y esa partecita ya no me gusta a la gente. Me imagino que usted ya está haciendo caras. ¡Ay, pues así que tiene un costo! Obviamente. ¿Por qué? Porque si nosotros no cobramos por la membresía, la organización se nos llena de desadaptados, de curiosos, de espías, de personas que únicamente quieren conocer nuestros rituales secretos, de personas que únicamente pretenden llegar a aquella organización a sabotear nuestros rituales, o de personas que pretenden estar en la organización con ánimo de agredir o de atacar o de atentar contra la organización, contra uno de sus miembros, contra las locaciones de la iglesia o contra ese servidor. De la única manera que nos damos cuenta que usted se toma las cosas en serio es adquiriendo su membresía que tiene un costo. Me pueden contactar desde cualquier parte del mundo a los teléfonos que aparecen, eh, ya no aparecen en pantalla. Yo mismo se los digo. El 320-696-2816. O al 315-630-4823. Esos dos son mis números de WhatsApp. Código 57. Repito. Más 57, el 315-630-4823 y el 320-696-2816. Ahora, la membresía es intransferible. No es que usted adquiere su membresía y se la pase a un amigo para que él No. Usted con la membresía puede acceder a todos los beneficios, a todos los servicios que da la organización Luciferina Semillas de Luz. Amarre de amor, ligues de pareja, retornos, hechizos, conjuros, pactos Todo lo que usted necesite, sin ningún costo Por el solo hecho de ser miembro de la organización ¿Cuánto cuesta un amarre de amor? Puede costar mil dólares, ochocientos dólares, quinientos dólares Dependiendo de las circunstancias Usted teniendo su membresía no paga nada por su servicio En la organización luciferina hay hechiceros, curanderos, chamanes, espiritistas y todos ellos, los miembros, están trabajando en conjunto para ayudarlos a todos ustedes que no son miembros, que se quieran hacer miembros. Me explico. De repente usted que es espiritista, de repente usted que es especialista en amarres de amor, usted de pronto quiere adquirir la membresía. Bueno, adquiere su membresía. Obviamente tiene que pactar. Ya hemos claros en eso y tiene que pactar. Usted esos servicios o ese conocimiento que tienen Lo coloca a disposición de la organización Entonces va a llegar otra persona Que Necesita un amarre de amor Y en el momento yo no lo puedo hacer Porque estoy súper lleno de trabajo Pero en la organización hay un espiritista que lo hace ¿Ok? Y es completamente gratis Entonces, en la organización todos nos apoyamos Si usted quiere un amarre de amor que puede costar mil dólares, en la organización no le vale nada adquiriendo su membresía. Si quiere hacer un pacto con mi señor Lucifer, si se hace miembro de la iglesia, no le cuesta nada. Únicamente para los miembros. De esa manera nos estamos blindando de los curiosos que quieren llegar a la organización, únicamente para curiosear, <risa> perdón, o okay. que quieren hacer un pacto con mi señor, pero no se nos da el compromiso de ninguna clase. ¿Ok? Adquiera su membresía ya, adquiérala, y nosotros le brindamos la asesoría sin ningún costo, completamente gratis. Si quiere mayor información de cómo adquirir su membresía, es más, la importancia de adquirirla no es solamente para los servicios. Pueden acceder a las reuniones que se realizan en la organización teniendo su membresía. Cada vez que llega una persona a los eventos que se realizan debe mostrar su membresía. En el momento que se han canceladas todas las reuniones por ese tema del coronavirus, eh, pero cuando se restablece todo, vamos nuevamente a realizar eh, las reuniones como veníamos haciéndolo. Eh, hay una serie de requisitos, sí, para adquirir la membresía. Eso no es así, no más que, es que vamos a repartirle membresía a todo el mundo. No, no, no, no, no. Hay una serie de requisitos que deben de cumplir. Tampoco nos vamos a regalar las membresías y, y tampoco les vamos a regalar, eh, perdón, las vamos a repartir a todo el que la quiera tener. Hay una serie de requisitos. En la organización luciferina nos tenemos que asegurar que están las personas que son y son los que están. Por eso hemos tomado esa decisión. Que si usted no es miembro de la organización Luciferina y de del Universal, no le podemos ayudar. Víctor, te lo... a ver, yo les puedo donar mil dólares para que, para que por favor me ayuden, pero yo no quiero pertenecer a la organización. La respuesta es no. Pertenezcan, hágase socios de la organización y le asesoramos completamente gratis. La membresía es muy económica. Es demasiado económica. ¿Sí? Y aparte de eso, los beneficios que van a obtener. A pactar con el señor Lucifer. Mira el mundo como está. De difícil cada día. ¿Ok? Desde cuenta de las cosas. ¿sí? es decisión sucede si quieren seguir ahí o quieren pasar de este lado. Esa noticia que tenía para compartirles a todos ustedes. Recuerden, pactos con el diablo sin ningún costo. Únicamente para los miembros activos. Para los socios. Si así sí, se le puede llamar. Amarre de amor sin ningún costo. Para los miembros activos. No más. Para los que sean miembros. Que quiero que me hagan un amarre de amor, pero los sin miembro no le podemos ayudar. Es así de sencillo. Mi nombre es Víctor Daniel Roso Villarreal, el fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz Universal. Bendiciones para todos. Y recuerden, mi WhatsApp 315 4823 Atrévete y déjate de sorprender.